El tierno mensaje de Giannina Maradona a su hermana Dalma, antes jugábamos a ser mamás, hoy lo somos. La hija de Claudia Villafañe le dedicó unas emotivas palabras a la flamante mamá de Roma, quien llegó al mundo el 12 de marzo pasado. Los detalles en la nota. Bienvenida a Roma de mi corazón. Este mundo a veces es un poco extraño, pero con tu papá vamos a hacer todo para que siempre seas feliz. Gracias a todos por tan lindos deseos y tanto amor. Escribió Dalma Maradona en Twitter unas horas más tarde de convertirse en mamá, acompañada de su esposo Andrés Caldarelli. Unos días más tarde y para celebrar esta nueva etapa en la vida de su hermana, Gianina compartió una fotografía en Instagram y un emotivo texto. Esta foto es post el anillo de tu casamiento, solo yo tiré, solo yo me lo gané. Siempre me priorizas, siempre me cuidas. Siempre te pusiste la responsabilidad de mi hermana mayor. Me enseñaste que compartiendo las tristezas pegan menos y las alegrías se disfrutan el doble. Qué lindo es verte mamá, qué lindo poder acompañarte. ¡Qué lindo es que me hayas dado el título de tía y madrina de la pipita!. Hoy entiendo lo que venís viviendo hace 10 años con Benja. Tan merecida la hermosa familia que formaron. Disfrutar del amor con que Benjamin a su prima para mí es un privilegio. Amo todo con vos. Hace un tiempo jugábamos a ser mamás, hoy lo somos. Hoy compartimos tips de tetas e hijos y nos reímos de las mil otras caras de la maternidad. Te amo con toda mi alma y acá estoy incondicionalmente con ustedes, escribió.